Me levanté, me arreglé, salí a la calle a conocer, Me invitaron a tomar, yo acepté Y al bar yo entré y ahí la conocí a usted Te miré por primera vez, me acerqué Yo te hablé y empezamos a bailar muy bien Pasamos de embalar a gozar Sé que no estás con cualquiera y me parece genial Qué casualidad encontrarla en este par Tan sola y sin nadie más Podemos pasar así todo un año perreando, bailando Pasando la especial, nada lo impedirá Sacando mi instinto animal, balando sensual Toda la noche, toda la noche Yo quiero más que solo un roce Que no se apague la noche Que la fiesta aquí se desmorone Desmorone Puro trago, puro trago Esta noche tomamos porque hay Puro trago, puro trago Tomando y bailando porque hay Puro trago, puro trago Pura diversión, no nos estamos pasando chery Puro trago, puro trago Puro tra trago tra tra tra Mira bebé lo estoy aquí por usted No quiero estar con nadie más si no es con esa mujer Mamacita, cita, ¿por qué tan solita, lita? Si quieres yo te hago compañía Quiero pasarla bien crazy, baby Vamos a disfrutar, mi lady Te voy a robar bien heavy heavy. Bailando baby. pegadito, pasito, pasito Sobe, sobecito, si te toco no será un delito Yo me muevo contigo, eh yo soy, un solitario esperando, bien preparado Que el DJ ponga algo pesado Prendelo, que yo estaré mirando Como te desviste despacio Uh oh, puro trago Dice, que esta noche no me vas a olvidar mujer En tu mente yo permaneceré y yeah. Me prendo, te caliento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 Puro trago Puro trago Puro tra tra, tra trago